No te cubro, sonrisa! No no, no. ¡Cuidado al disparar, perejo! ¡30 segundos! ¡Estamos perdiendo terreno! Me ¡Poneos las me apuntando ¡Objetivo abatido! ¡Atención! Oye, ¡Ataque a aéreo de prisión aliado para. en camino! ¡Era destruida! ¡UOV enemigo en pie! ¡Estoy acabando de mira. enemigo en camino ¡Centinela! Objetivos de alto valor, enemigos. Inactos. El VIP enemigo ha sido. Recibo fuego hostil. Me han dado, me han dado. Torreta centinela aliada. Mina A. ¿Ah, ahí están, contacto. No Y la batida. Ataque racimo aliado en marcha. El enemigo descendiendo sobre la zona. Puntos de dominio arriba. fuego, bloqueos! ¡Yo conduzco! I'm going to Ha sido eliminado Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado capturado un punto de dominio. Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. UAV aliado en... Un UAV avanzado aliado está marcando... Torreta. Ah, sí, no hay... Mira, las... los enemigos han eliminado a uno de nuestros... enemigos Menos de un minuto Seguid así equipo El día está a ¡Me pu... UAV enemigo en estaba flaca placa No me pasa, escuche estaba que no placa marcando objetivos y vectores. ¡Etíco culo! ¡Al dominio activo! ¡La aliada en línea! ¡Yo conduzco! Ya nos vamos de cabeza. ¡Colma! y en acción Mais putain un UAV avanzado. Estamos expuestos. de la aliada en línea. ¡Cuidado! Bueno.